Para crear el tipo de obra, ingresamos al molo de parámetros, aquí ingresamos al molo tipo de obra, aquí podemos editar cualquier tipo de obra existente o creamos uno nuevo, aquí escribimos el nombre del tipo de obra, por ejemplo estructuras metálicas y le damos en grabar. aceptamos y aquí vemos que ya se creó el tipo de estructuras metálicas